Hasta los honguitos y todo. ¿Qué se dan por acá de hongos? ¿Los choletes? son hongos. Los choletes después, no, son los choletes después ya. Estos son los blanquitos. blanquitos, ¿verdad? Sí, solete, otro, es no trae agosto? No, no está mojado. No, muy. No, no. A ver, yo, yo soy Tomás. Sí, pues se me mandó con usted, yo, yo quería entrevistarlo a él, entonces no. ¿A quién? A Heriberto. Ajá. No, dice no, mejor allá con Tomás. ¿Qué? ¿Por qué no? Pues si dice que es bueno. No quiso, no, pues más bien, dijo que con usted era, usted era mero bueno. Que la historia verdadera usted la <risa> tiene. ya claro. Que la verdadera sea mentira, no sé. <risa> Pero usted, su papá sabía mucho de carnaval, ¿no? Bueno, mi papá fue del año de mil ochocientos, mil ochocientos, año de mil ochocientos noventa y tres. Y trajo la tradición acá al pueblo. ¿Cómo se llamó, papá? Macario Sánchez Vázquez. Macario Sánchez Vázquez. Y trajo la tradición aquí al municipio de Apichaco, o sea, aquí al pueblo, en el año de 1912. Él tenía 20 años. No. Cuando este murió a la edad de 92. Iba a ser 92 años. Ajá, ahora sí me encanta. Vamos a sentarnos ahí al sofá. Perfecto. <risa> Así sí, aquí en el sofá. ya casi no me Ya vengo llegando. Ay, Sí, gracias. Aquí está bien, muy bien, señor. Aquí. Lo más. Lo voy a cambiar también mis chantos. Bueno, sí. Me tengo echar todo allá. Ajá. ¿Y qué es lo que? desear saber ¿o? Ah, pues primer lugar, la bien, saber bien la, la fuente, porque... ¿Cómo es la fuente? El libro, el libro que me llegó a las manos, yo viví mucho rato allá en Contla, ah. por lado de Cuautenco. Ah, pues entonces, dijo el músico, un... Marcelino. Un saxofonista. Marcelino. Él vino a sacar los datos conmigo. Ah, sí, bueno, con ustedes. Él vino yo, le di datos hace como 3 a 4 años. Así es. Es más, le di los nombres de cada, un, de cada uno de las, este, la, por ejemplo, los lanceros tienen su primer, así número. Así es, sí. Segundo, cada número tiene su nombre. Ajá, sí, así es. Yo sí, le di sí, todos sí. esos datos y le di el nombre de mi papá, que el día trae la tradición, pero desde el año de 1961 que yo agarré la cabecera, así, la cabeza de, bueno, representar la camada. Desde 1961 a la fecha, yo soy quien la represento. Ahorita hay comisión y todo, y luego también a ellos dicen, pues ahora resuelvan ustedes, que los apoyo. Pero cuando yo me hice un compromiso, también es que me apoyen. Sí. sí. o no. Sí. Y también los muchachos que bailan, luego tienen sus amigos, no, que qué que qué, no nos vemos? Ya Ya decís, ¿cuáles son las condiciones? Sí. ¿Cuáles? Pues que nos pongan... Un... Paguen o le pongan allá la música y este, el transporte, eso es todo. Sí, sí. Y ahí lo demás, vamos. Ahora, cuando viene una cama de acá y trae su transporte, cuando le vamos a pagar la visita, también nosotros vamos a nuestro transporte. Bueno, de acuerdo a lo que sí, sí, sí, sí. hacemos los tratos, ahorita vamos a estar aquí en Apisaco el 11 de junio, en la, eh, pues la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Tú también eres músico? Sí, sí, sí. ¿Y entonces has venido aquí a qué ferias? <risa> sí, de, sí, de sí. ¿A música de viento? No, fíjese que. Era entonces, eso ¿por no, quién, no, no, ¿con no. no. quién has venido? No, más bien yo sí soy músico, pero me dedico a otros géneros. En realidad, yo lo que. Y es una lástima que no la, hizo, la he traído, que se me olvidó. El libro. El libro, sí, me dedico a investigar el carnaval. Bueno, pues ese libro, él lo iba a sacar Marcelino. Ajá, y me iba a sacar por segunda y dijo, cuando ya lo tuviera me iba a mandar una copia. Y hasta ahorita no había mandado ah, nada. Ah, Fíjese, yo le dejé una copia ayer a Liberto, le dejé un, un, un libro. y sí se me pasó, pero sí le voy a traer a usted su libro. Sí, yo y ya publiqué va, mi libro. ¡Qué error, por ahí. Y ese, él, yo le diría, dale, a Marcelino. A ver, vamos, para dentro ahora sí, ¿por qué? Sí, de una, una libretita, ahí están sus clases, sus clases ah, bueno, de cuadrillas. Pero, pero él dijo que lo iba a transportar o hacer. Ah, no, yo ya lo hice, yo ya lo guardé todo. <risa> Está en el siglo pasado, en el 45 de, de 1900, él nació en 1993, así es que cuando yo nací, él tenía 50, 53 años, él nació en 93. Yo nací en el 1993, yo nací en 1945, tenía 53 años de edad, ¿eh? y todavía bailó. Desde yo nací todavía a los 15 años, hasta 1960. Luego se echó una cuadrillita como en, el 68, sí. como en el 68, ah, Pero y eso aquí en la casa, pues ya estaba. Mm. viejito y nomás bailó un ratito no y acaba que se siente que se pone a llorar pero en ese tiempo yo ya había yo agarrado la camada y él tenía yo con ese año ocho años al frente mm -hmm. de la camada ¿Mm? pero él trajo el carnaval me platicó de esta forma él tenía un hermano que era clarinetista en esos tiempos. Ah, porque ves que no había ni saxofones, ni trompetas, ni no, nada. No, no, no, no. En 1912. Sí, pero más mejor, ejemplo, sí había como... unos, dos dos por allá con las sorpresas grandes en México. les decían los taragotas, porque precisamente eran como puras, puras como flautas. Bueno, ¿no? pero eso ya fue este, después. Ajá. Bueno, él dice que fue por Tlaxcala. No había ni carretera ni nada, pero por allá fue un domingo a echarse una vuelta. Entonces vio que estaban bailando unos de San Esteban y Tizatlán. ¿Eh? Ellos fueron a donde llegó el primer, los primeros carnavales. Pero cuando él los vio también ya tenían años allá, pero nunca había visto y le gustó. Y vino y le, le platicó a mi tío, al que, te, que era músico, que llamó Joaquín. Oye, mano, este que fui por Tlaxcala y vi unos que estaban bailando, y así, así, y así me gustó, dice. Tú, que eres músico, indaga qué es lo que bailan. Sí, sí, las piezas que bailan. Y este pues, ya, ya sé, ahí Y tú las tocas él les había la nota, ¿no? Tú las tocas y yo, este, luego compongo el baile. Una vez ya lo tengamos, ya invitamos a algunos vecinos para que empiece la danza, ¿no? Aquí en el pueblo. Y sí, el chiste que en 1912 sacaron su primer camada mm -hmm. aquí en, en Santanita, pero se fueron a bailar a Pichaco. Pero era Barrón Escandón, era Barrón Escandón, era Pisaco. Ya Pisaco era como el nombre después. Bueno, entonces ahí fue el primer año que salieron. y salían disfrazados de muchos este, personajes, tanto de diablos como de brujas, como de muertes. Unos nomás tapados de su caro. bueno, mal, mal, mal. Qué chiste que con ropa de calle, no no había nada de eso. Bueno, ahí empezó el carnaval aquí y empezaron con las cuadrillas las porque mm -hmm. esas son las primeras que llegaron a las que llegaron desde España. Ajá. Todo eso lo dice ahí en el libro que ya de, de la libertad que prestó Marcelino. No, no, no viene ahí. No tienen los nombres de, de cada una de las cuadrillas y cómo se baila, ah, pero eso ya es lo de después. Pero lo que estoy, Solo que él se le haya olvidado y no lo haya apuntado bien. ¿No? Pero todo eso que estoy diciendo a ti se lo dije a él. Ah, uh -huh. Bueno, el chiste que empezaron con las dos lanceras. ¿sí? Como a los tres años de esos cuatro, ya vinieron a dar las francesas. Como en 1915, 1916. ¿sí? Y ya también vinieron a dar después... Como en 1925, aquí en Tlaxcala, inventaron las cuatro estaciones, mm. que son las cuatro rosas. ¿Las inventaron? Esas ya son de acá de Tlaxcala. Ah. Y esas las inventaron en donde hacen las máscaras, en Clatempa. Allá nacieron las cuatro rosas, las cuatro estaciones. ¿sí? Y ya después, por ejemplo, San Juan Totolay, todos también bailan y eso. Pero eso fueron después de no, después Así es que las cuadrillas que bailan allá en San Juan Totolá La, las copiaron de las francesas. Porque el número uno de franceses es el pantalón. El pantalón. No, el pantalón son los lanceros. Lanceros. Los lanceros. No sé qué sé, pero en las fases, sí, bueno, sí, sí. en ese que se toca así, allá en en Totolar, toque, en, toque toque? allá tocan, ves que entran con su marcha, Ajá. y luego empiezan, eh, con su marcha, ves, tarara, tarara, tarara, tarara, esa marcha la sacaron de la original, tarara, tarara, esa fue la meditita. Y de ahí sacaron esa marcha de allá. Ah, y luego de las francesas, tarara, sacaron desde el primer número de las cuadrillas de este que fiesta, como esto? No, no me las sé esas, pero la, el primer número de allá, ¿cómo va este? no, no, no, no, no, ese es otro no, no, ese es otra ese, ese ya viene de Jarabe Tlaxcalteco y porque de Jarabe Tlaxcalteco sacaron también el Xochipizagua el que es el Guajolote y este, y las Taragotas es la de no, no, esa es Marcha esa es la Marcha esa es Marcha, sí no, empieza Sí, ese es, es el, el primer es. número sí. de francesa. Porque si los oyes y verás es la ese número, pues la la la luego la la la es del este de jarabe Tlaxcalteco, sí, sí, y este sí. y entra también en las taragotas y el del borrachito ¿Eh? sí, sí, el sí. palomo creo el, el palomo. palomo de el jarabe Tlaxcalteco. Sí, este, también lo bailan en el cochipizaguel a los casamiento. o sea que el de jarabe Tlaxcalteco ya sacaron otras dos y unos dicen que no que ¿Y la Minerva, que es de la primera de Lanceros? Minerva. Ajá. ¿Esa dónde la falaron? No, todo eso ya, de por sí así, estaba escrito. O sea, que cuando él se tomó las cuadrillas, él y el tío, Ajá ya fueron viendo cómo se llamaba cada número y cómo empezaba sí porque va ta pero ahí tiene, cada uno tiene su, su nombre, sí sí sí cada uno tiene nombre mis hermanos me decía, no, dice que no, ¿Quién les enseño su libreta de mi papá y hoy la tengo una libretita negrita aquí. Ah, aquí. sí, esa tengo copia, de letras de mi papá, sí, sí ayer, ayer, allí con Oriberto le traje ese, ese, ese material con la letra del señor padre. ¿Y se lo dejaste allá? No, no, esa ah. nada más la tengo yo. Ajá. No, sabes que no es eso. ¿Eh? Sí, es la misma, la letra ¿Sí? del señor. tienen las cuatro las cuatro estaciones: vienen las francesas sencillas, francesas dobles, lanceros y una que ya no sabéis la acá, que es la cuadrilla 5 de mayo. Las cuadrillas 5 de mayo, exactamente. Yo tengo esa libretita, la que Ajá, sí. uh -huh. y todos esos. ¿Esa libretita de qué año la tiene? Pues ya de ser como de los 50. Sí. Ya ha de ser como de los 50. De la fecha dice 1930. ¿Eh? Tiene la fecha, dice 1930. Ah, Eso fue, mira. Entonces estaba yo platicando okay. el carnaval ha evolucionado en todas partes. Sí. De lo que es Aquí el carnaval llegó en 1912. Uh -huh y se vestían, como les digo, como los carnavales, desfigurados, sí. después, en 1930, ya se hicieron sus trajes, como los que ahora usan los de San Juan Totolá, de blanco, claro, sin pie, eso no que le pongo, no nada, mm. nada era, calzón o sea, blanco hasta acá, con su cinta, y su camisa también de manga larga, también blanca, ¿Mm? pero en ese tiempo... Y empezaron las máscaras de cuero, o sea, de baqueta, que les llamaban también, de cuero y de baqueta. Sí. Nomás les pintaban de color de rosa las máscaras y les ponían un... <risa> en un... En un... En un rayitas con Ajá. negro, ¿sí? lo que eran sus ojos. sí, ¿sí? Y ahí fue que cambió por primera vez el diseño del traje acá, que fue el calzón blanco, el camisa blanca, y sus... y sus sorbetes, como los que usaban de Contla. Toda esa parte. Uh -huh. pero no eran este ni de cartón ni de, eran de pura lámina tejida hacían angostita la laminita la ponían y bien tejidita y quedaban sobre los así uh -huh. redonditos esos fueron los primeros que usaron acá en 1930 todo eso no dice ahí. nomás dice lo del traje entonces así lo usaron hasta 1942 la 41, pero antes salieron las primeras máscaras de madera, uh -huh. ¿sí? Sí. las primeras máscaras, las españoladas, nada que de barba, así que no, no, pura españolada. Y unos, tenía unos lunazotes acá, mira, uh -huh. bien bonitos, como de, bueno, no sé, de, de, de, bonitos. Uh -huh. Yo tengo mi máscara de esas, oh, no más que ya, por prestalón, esa es la prestación. Se me han acabado. De dijo que me la tiró y la mandó a retocar mm. Mm. y no, ya no. vino ya sin el lunar mm. yo fui ferrocarrilero. carrilero. Uh -huh. Entonces le dije, oye, está no es mi máscara. ¿Cómo no? Si es. Me la me digo, si es, pero le falta algo. No, pues, la actividad y ¿sí la mandaste a retocar, mm. pero ya no trae el lunar, te traer aquí el lunar abultado. Sí. ¿Dónde está? Si yo me acuerdo bien. No, no es cierto. Que le llevo la fotografía oh, y aquí está la máscara, esta es la que te presté, ¿sí o no es? Uh -huh. Uy, pues sí, pero no me fijé y así, y así me la entregaron. No, no, dije, yo te la presté, el, el, el lunar es caro, pues ¿cómo? Sí. Ya nunca, ya, no me voy a ofrecer, no. Esta me voy a ofrecer, no sí. me ya no veo, ya no veo, ya no veo. ¿Cuántos años tiene ¿Cuántos años tiene esa? De, una de este, del santo, o de poner un <risa> para que vea llovido. ¿Cuándo Ajá. se la mano a hacer? No, no digo después. cuando está esa máscara? ¿De qué año es? La de lunar. Sí, yo, que casi como la de 1830 y tantos. Es de los primeritos que le en mi catempa. No, no, no, no, no, no, mana, no la puedo ver. Sí, sí, ahorita. Sí, ya. Ajá, sí. Entonces, entonces, dos. Hasta las pestañas ya las tiene distintas. Entonces cambia, en 1940 cambia el. Entonces, en 1942, cambia el diseño del traje. Y se usa el diseño que traemos todavía ahorita. El chaquetín. ¿Copiado de algún lugar? Pues, no. ¿Propio centro, de aquí? No, de mi papá. Sus ideas todavía que... Yaoke Mecan no pintaba en ah, eso. No, no, no Yaoke Mecan está atrasado. Nomás que dice que tiene 140 años y no es cierto. No es cierto. Yo fui a los primeros concursos que hubo allá en Yauquemecan, y te, pues, te conozco quiénes son los primeros tres tracks que usaron de terciopelo. ¿eh? Usaba ya algo de plumas, eso sí, uh -huh. pero los bonetos también, como los de acá estaban así. Uh -huh. Pero ellos, sus primeros tracks en Yauquemecan, los usaron en el año de 1966. Y fue Don Juan Cabrera, Inés Ramírez y otro que se llama Jaime Jiménez, que ahora ya está. Este el... no tiene un pie ahorita. ¿Eh? Ahorita no tiene un pie ya. Sí, para que ¿no? Uh -huh. Jaime Jiménez, papá se llamó Limón Sí. Entonces yo iba yo a los concursos, iba yo revestido de mujer, uh -huh. en el 60, 61. Digo, en el 61 fue pues, cuando yo fui allá a acompañarlo, porque, este, iban a concursar de Tetel. Entonces mi papá fue y les enseñó las cuadrillas a los sacos de Tetel. Uh -huh. A todos los señores grandes, y íbamos cada año ya a reforzarlos, sea, al más al puro encuentro. No, y sí, cada sí. año, en primer lugar, en Tetel y en tetel, todos los años, hasta el 66, que fue el último concurso. El Tetel. Todavía estaba María de los Ángeles Gran como diputada por el, el, el distrito de Clasco. María uh -huh. de los Ángeles Gran. ¿Te sientes dónde fue en el Tetel? No, el concurso ¿En era aquí en, en, San en, en, en la cabecera municipal de sí. Yauquemeca, o ahí sea, sí. se hacían los concursos. Pero empezaron con un que, que uno quería ganar y otro, pero ya había otras camadas. La primera que empezó en Yauquemeca fue la del centro. ¿sí? Uh -huh. Luego lo siguió Trigüecía, uh -huh. luego lo siguió Santa Úrsula, luego lo siguió la Magdalena de ahí de uh -huh. Yauquemeca sí. Y después ya vino a resurgir Tlaquiloca mm. después ya vino a resurgir, este, el ah, bueno, but... el chiste que así ha venido. Uh -huh. Y los del Tetel dejaron muchos años de bailar, y tiene poco que volvió a ser una cama que se llamaba, o se llama Nueva Generación. Uh -huh. Apenas. Para que veas que yo, yo... Que con... Está el día no, todavía. No, no, Que <risa> que entonces... Ahorita la de Atelucía se partió. Sí, los este, Colorados y los. Los Colorados y las otras donde estaba Carmo, Carmona, este, sí. las Carmonas. Sí. La también. que hizo Ricardo. Sí, entonces yo fui con Luis a bailar un día también, allá este a Zacateco, una parte que se llama Guadalupe, un barrio que se metió en Zacateco, aquí para allá. Uh -huh. Fuimos a bailar sin concurso, sin nada. ¿Sí? Me invitaron, lo invitó uno que no sabe ni oye, fíjate que la camada está chica. Y que hay pues unas cuatro parejas de acá, vamos. Y si hay otras dos muchachas más, porque no hace falta parejas. Pues, si quieres, vamos, es como, ¿verdad? y yo, conoce la gente. Sí, invité, uh -huh. ¿Me invité? Bueno, invité ocho muchachas. Fuimos él y yo, Felipe, y otros dos, cuatro, me los roto y la dije, y mira, Se apenas iba a cinema que sí. llegamos allí, bailamos, en esa parte que se llama este, Guadalupe, ¿sí? bailamos que nos llevan a comer allá en nuestra casa, pues unas mesas así, pero sin ni un asiento, todos parados, pues, yo, se subían y para a comer. En eso llegó el este, el, el presidente, la el autoridad de ahí que llegue, que empieza así, no nos cambiamos porque íbamos a venir a bailar a las 8 de la noche en la y ahí está y ahí se para junto de mí